Pues yo quiero hacer una reflexión sobre el poder que nos da el hecho de ser occidentales o de haber nacido en una parte del mundo y el poder este que, no somos, que a veces no somos conscientes de que lo tenemos pero que existe. Y bien, quería contar que yo de pequeña siempre tenía la, la conciencia de que habían cosas en el mundo que no me gustaban y siempre estaba como muy preocupada. Cuando veía imágenes en la televisión pues me lo pasaba muy mal porque me empatizaba mucho y, y siempre pensaba que cuando fuera más mayor pues que viajaría, que, que intentaría ir como a salvar a esa gente y, y pensaba que, que por ejemplo pues que me iría a África y conseguiría Uh, yo con mi poder de occidental y todo lo que yo sé, pues podría ayudar a esa gente incultos que no saben nada pues a, a conseguir que mejoren, porque yo sé cómo tiene que ser un país para que sea mejor, yo los podría ayudar. Y entonces, um, cuando me he ido haciendo mayor, pues he estado analizando esa idea y veo que es, es, realmente es bastante horrible, porque... uno que me, me da miedo conservar esa idea de, de superioridad tan bestial respecto a a las otras partes del mundo que están, dicen, menos desarrolladas. Y, y conservo la idea de, de pensar que quiero, que quiero viajar o que quiero ir a, a algunos sitios pues, a trabajar o a hacer cosas, pero me da miedo mmm, porque por mucho que me he intentado trabajar esa idea de, pues, como de, de superioridad o de poder, ah, pues igualmente haya siempre como una pequeña... En idea en el subconsciente de que, de que mis ideas de occidental y mi cultura son las buenas y son las que son la verdad.